¿Cómo te, ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, gracias a Dios pude resolver, eh, actualizar muchas cosas. Tenía ya varios meses eh, que, por el tema del mismo COVID de las restricciones, eh, tengo clientes allá que, gracias a Dios, pude visitar ya, por ejemplo. Resolviste. Eh, sí, y, y, y todo Resolviste. lo que pudimos Total. hacer. Y gracias a Dios aprovechamos y nos hicimos la prueba. Tú fuiste testigo. Le puse, sí. le puse eh, un, un, una serie completa gracias a Dios salí hasta, hasta ahora eh, no tengo detectado el virus en mi organismo, miren a propósito de eso Raquel que me está preguntando del viaje, yo llegué el, el, viernes, sí, el viernes luego que me conecté, que ustedes bien que me conecté desde el aeropuerto John F. Kennedy que a propósito me dio grima como se dice, pues solitario totalmente, poca, poca personas. en el sí. avión me entregan estos dos papeles de salud pública formularios, sí, sí dos formularios mal hechos, dos copias mal hechas. Pero bien, <risa> lo importante es lo que decía. Eh, no huele de el entero porque dice varias cosas, pero entre ellas, el primero decía orientación obligatoria, o sea, eh, que tengo que obligatorio que tengo que per, per, eh, permanecer importante. en mi casa, eh, debe permanecer alejado de la persona, al estornudar, bueno, eh, una serie de protocolos, y debajo tengo que poner mi firma el número de pasaporte y mi número de teléfono, aquí. O sea que era para entregarlo. No. ¿Eso te lo dieron en el país? Aquí, no, no. Cuando eso llegaste. cuando yo regreso en el avión. Okay. Conjuntamente con los formularios de aduana y de migración. Luego, okay. el segundo papel eh, ya pide todos mis datos: nombre, apellido, dirección, eh, dato del viaje, eh, declaración de signo eh, y síntomas. Eh, y todo eso. Y la firma. Yo no sé si porque yo tengo el, lo que se llama pase rápido. O sea que tú sí, solamente sí. pones pasaporte y pasas rápido. O no sé por qué, porque en aduana nadie me pidió. Y cuando llega a mi casa, yo me ¿para qué fue que yo de llené esto? <risa> Ay. Ahora, tengo que ser sincero. Gracias a Dios, eh, bueno, en la oficina estoy yendo con mi mascarilla puesta. Aquí estoy a una distancia que se lo hemos mostrado en varias ocasiones a los televidentes, por favor, si me ayudan, esto a una distancia totalmente, eh, mi mascarilla todo el tiempo, eh, porque entiendo que andaba de viaje a un país como Nueva York, miren la distancia que estamos eh, los camarógrafos de nosotros, eh, pero eh, realmente nuestro país es, es un asunto, Dios mío, que uno... No hay o sea que ese, ese mecanismo de supervisión, de alguna de algún modo es de supervisión, donde uno reporta los síntomas que tiene y le debe dar cierta seguridad a las autoridades, no, es para nada. No porque para Si nada, no porque lo solicita... Aquí, aquí no hay control sino, en los aeropuertos. porque se supone? ¿No, miren, lo, ¿no te tomaron la temperatura tampoco? No, no, nada. No, no te la tomaron. No, no, no, pero, la pero la tampoco... Fuerza. Ojo, ojo, ojo, ojo. Yo llegué a Nueva York hace dos semanas, al Kennedy. Llegué tarde, llegaste en la, allá, llegué tarde la, en la noche, hay poco, o sea, en el vuelo íbamos como, íbamos como 10 personas o 15 al máximo. Eh, llegamos y allá fue normal, o sea, yo salí Na, normal. Nadie le tomó temperatura. No, no, no, no nada. ¿No? Muy, Un muy saludable. total. Nada. Pero aquí, señores, sí, una movie, tenemos las imágenes, señor director, la número 5 del aeropuerto de Santiago, que me sorprendí la gente como en el tetero del sol y como vaca, pero tanto juntos, di que esperando a uno señores, no, no entendí Aquí, lo, aquí que pasa, una medida. lo que pasa, Roberto, que lo prohibieron, que no pueden entrar, tú sabes, en el área de, de espera y sí, no entendí porque Ya no pueden entrar los familiares que no que en el parqueo. Es que no entendí porque esa área es al exterior y pueden estar a distancia. Pero en el parqueo no hay control, está todo el mundo. Tenemos imágenes, señor director, de un reportaje que hicieron la gente de SIN. Eh, eh, eh, yo me sorprendí porque pensé sí. que eso era algo momentáneo pero no tiene sentido alguno esa medida en el aeropuerto internacional del Cibao. Oh, mire, mire, mire, eso no tiene sentido pero la gente está, la gente está pegadita. Es lo mismo en, que, que en reciban a sol. uno. O sea, no tiene sentido alguno. Es lo mismo, por ejemplo, ahora mismo los aeropuertos están abiertos y un avión te toma a, a, su, a su mínima capacidad porque eh, sí, en avión, tengo que decirlo, eh, están guardando un asiento reservado por el medio. O sea, uh -huh. pero de igual tú estás cerca y eh, eh, cuando tú vas a hacer check-in y todo, también se aglomera gente. Lo único que la gente tiene que exigir es la mascarilla y que la gente una a otra entienda que mira ahí cómo está la gente, ¿qué distanciamiento hay ahí? Sí. Ninguno. Ahora hay una cosa, Roberto, que hay que aclarar. Los familiares pueden estar así cercanos porque si viven juntos sí. en la misma casa, y son la burbuja social, lo que le llaman en Europa en esta conjuntura de pandemia. Burbuja social. Tus familiares con lo que tú convives diario y tú puedes estar así. Ahora se puede entender si esos son de una misma casa que fueron a buscar un familiar. El aeropuerto tomó esas medidas drásticas después que fue anunciado el nuevo toque de queda y el nuevo estado de emergencia de sí, los 45 no días. ¿Por qué? Porque se le aglomeraban en el área de espera. Y la gente iba y daba abrazos, no guardaba ninguna distancia. Distanciamiento. Cuando deben a esos familiares que vienen de fuera, aunque querramos darle un abrazo bien grande, sí, pero esperar Raquel, que ellos se, Raquel, se higienicen, que se laven las manos, Raquel, no tiene la sentido, cara. No tiene sentido. Eso no tiene sentido alguno. Eso es, eso es una loquera. ¿Por qué? Porque el familiar, como quiera, aunque esté el, eh, eh, esperándolo en el parqueo, le va a dar el abrazo y se van a montar o sea, el mismo eh. vehículo. Por ejemplo, mi esposa ya me es, fue a, Ya es una disposición individual. De sí, pero que, es, es, es que algo, óyeme, mi esposa me fue a buscar. ¿Y cómo yo no le doy un abrazo a mi esposa? Imposible. ¿Entiendes? Tú ves, es algo ridículo. Esto es concientizar y obligar al uso de la mascarilla y al distanciamiento. Pero esa medida de tú poner la gente allá, eso es algo que no tiene sentido. Sentido tiene que tú me pongas un personal de, del aeropuerto vigilando, el que no tenga mascarilla va para afuera, no en el parqueo no fuera del aeropuerto de las instalaciones el que no tenga mascarilla y el que esté pegado uno a otro también fuera del aeropuerto, eso sí tiene sentido tú ves que, lo, que sea obligatorio con un personal dándole seguimiento pero la gente no, así no eso es una estupidez con los humanos no se puede. Esta pandemia vino no decía, a enseñarnos muchas cosas, Bosch. pero no hemos aprendido prácticamente nada. Oye, hace años Entonces, que el Juan Bosch dijo, Aquí en nuestro país esto durará por mucho tiempo y es por el bajo nivel de educación y sí. falta Óyeme, de cuidarnos lo, lo, y sentido al amor a la propia vida. Lo dijo el profesor Juan Bosch, a mi muro le pudo quitar las mañas, pero al hombre no.